A nosotros nos programan de los 0 a los 8 años en cómo nos va a ir financieramente por el resto de nuestra vida. Hay una programación financiera de cuánto vas a ganar, de cómo te va a ir, a qué te vas a dedicar. Esa programación financiera que te dieron tus padres es la que sobrevive hasta este momento. Realmente no es lo que tú pienses, sino es cómo y qué te dijeron tus papás cuando eras niño. Por ejemplo, si te decían, ¡ay, pobrecito mi hijo! Pues lo más probable es que en este momento seas pobrecito. Eh, y no es culpa de la sociedad, eh, no es culpa del alrededor, no es culpa de que hayas crisis, no, no es culpa de que haya crisis, sino realmente el problema principal es la forma en la que empezaste tú a hablar del dinero, desde edad muy temprana y la forma en que te hablaron del dinero y la forma en la que te programaron. Otra de las formas es eh, con los amigos que te juntaste. Entonces, quiero que comprendas que las programaciones vienen de cómo viviste tú tu infancia y tus entornos. Y aunado a eso, la escuela. Eh, si tú tienes una programación de una escuela, lo que va a suceder es que, pues, ¿qué te decían en la escuela? Pues... Eh, pues que el dinero eh, te va a costar trabajo, que tienes que ser empleado, que te tienes que preparar, cuando realmente el dinero no es así. Eh, ¿Por qué te sucede esto en la escuela? Porque pues, ¿quién te entrena? Pues son los profesores, digo, y con todo respeto para los profesores, pero ¿cuánto dinero gana un profesor? 15 mil pesos, 1.500 dólares, 1.000 dólares por mes, cuando mucho. Entonces, lo que va a suceder con esto es que eh, tú vas a empezar a obtener información con respecto a cómo es el dinero, cómo te entrenaron los maestros. Y pues en una escuela te preparan no para que te vaya bien financieramente, te preparan para que seas empleado el resto de tu vida. Entonces esa es otra de las formas de programación. Otra que también es demasiado fuerte es la televisión. Eh, realmente si tú quieres ser próspero y tienes, quieres tener mejor salud y quieres tener mejor relaciones, lo que tienes que hacer es dejar de ver la televisión. Probablemente suene demasiado... Mm, ¿Cómo decirlo? Eh, fuerte. Pero si tú ves televisión, lo más seguro es que no vayas a tener los resultados que quieres, o que tengas panza, o que tengas sobrepeso, o que no tengas buenas relaciones. Quiero que comprendas que hay demasiados estudios estadísticos. Hay un estudio estadístico de Harvard que dice cuántas horas estás tú sentado frente a la televisión. Es directamente proporcional al sobrepeso que tienes, o a las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con el sobrepeso. Y pues es lógica simple. Y, y la verdad, mira, te voy a decir también, económicamente, o te la pasas sentado viendo televisión, o te la pasas ganando dinero, una de dos. Entonces tú sabes cómo vas a programar tu vida y el resto de tu vida, y si sigues viendo televisión abierta, pues lo que va a suceder es que pues no te va a ir bien económicamente y no vas a estar bien físicamente. Ahora, no te estoy diciendo que no veas televisión. O sea, probablemente sí puedas ver, pero tienes que escoger los programas, para lo que tu cerebro realmente necesita.